Soy Israel Banguera y en esta hora les traigo un nuevo contenido y es acerca de cómo capturar la pantalla de Netflix sin hacer mucho esfuerzo. Cuando tengamos Netflix aquí, vamos a abrir otra ventana, y en esta ventana vamos a ejecutar Meet. Luego vamos a iniciar una nueva reunión, instantánea. Luego vamos a dar clic en esta opción y vamos a darle clic en una pestaña. Y aquí vamos a escoger la pestaña que tenemos abierta de Netflix, que es esta que está aquí. La seleccionamos y vamos a darle clic en compartir. Entonces ahora ya queda habilitado para que cuando iniciemos la capturadora de video o cualquier capturadora nos va a grabar lo que proyectemos aquí en este caso voy a abrir con Windows más G la capturadora de, de, del sistema operativo que viene por defecto y vamos a grabar una, un video que te sonara imposible. Recuerdo que cuando miré al cielo, pudiera. Lo voy a pausar allá porque saben que no puedo grabar mucho para que no me genere inconveniente de copyright. Vamos a mirar si grabo. que te sonara imposible recuerdo que cuando miré al cielo hubiera como pueden ver ha funcionado y así omiten que la pantalla les salga en negro y pueden grabar todas las películas de Netflix que quieran, eso ha sido todo por hoy espero que les haya servido no olviden de suscribirse activar la campanita y compartir el contenido en sus redes sociales chao